Los vecinos que escuchan reggaetón, todo duro, eh, energía, se escucha todo el perro Y hace mucha olla porque hay carros y niños y perros. Es un miércoles y estoy en la casa, sin bañarme todavía. Eh, no hay versión beta hoy, entonces estamos de paseo. Eh, pocas veces se... Eh, se aprovecha la finca pues, la verdad la finca la viven los gatos, yo no, y bueno estoy recibiendo el viento de las 11 de la mañana. Energía.